Foreando en lo que está libre de mente ese loco si yo porque me levanté y siempre he sido un maleante Y que me despertaron el ki y todos los poderes subieron al máximo Hablan de mí en sus ojos puedo ver el pánico La vendo porque es algo práctico, quemo cinco como mínimo Yo creo en la Biblia y en todos los santos pero mi sonido es satánico Más flow, más cínico, uso más ácidos que un químico La verde me llega de cálico, nunca nadie me quiso por cólico En la calle lo prendo con tráfico, siempre llego al estudio biomístico Hago música para mis fanáticos y a los haters los los dejo patéticos Bélico, bélico, bélico, bélico, bélico, bélico Que a los lo dejo patéticos Bélico, bélico, bélico, bélico, bélico, bélico Original tu Belico. Esperando una llamada conteste Sume en y nunca reste En mi sector no aguanto la peste Y esa mierda hace que los deteste Y Sé Que solo sube el que insiste La mala para el que desiste Si no se y que sea alice Para recoger el albice Show de barrio man y garro Así lo mata para que me siga Y veas cómo estoy rompiendo la liga Manito yo te quito la intriga Tengo un flujo agisoso, Yo nunca uso frenos Me alimento de las experiencias a diario Pero nunca me lleno Me alimento de las experiencias a diario, pero nunca me lleno. Y me alejo, bien, bien lejos, más lejos de su comprensión. Que no aguante quien lo quiera. Por aquí nos ponemos bien En su corazón, mucho no cabe, solo con Dios camino por el valle. Que mi Dios me acompañe, o más que sea mandinaje. Para aprender a amar, cuántas vidrientes y cerros que hay por crucificar. Como el nigga, digo, truco y maroma, furtivos de un amor que abandona, resentido con faltones que sobran, bélico, mi corazón no perdona. Me alejo, bien, bien lejos, más lejos de su comprensión. Que no aguante quien lo quiera, por